vídeo vamos a ver qué son los filtros y también conocer las opciones de ordenación que nos ofrece la, la hoja de cálculo. Para ello tenemos que ir a la cinta de opciones del menú de datos aquí arriba y fijarnos en las opciones de ordenar y filtrar en este grupo. Vamos a empezar por el filtro, seleccionamos el rango de valores Aplico el filtro y lo que va a hacer es que en la cabecera de cada columna me aparece un desplegable. Los filtros lo que me permiten es simplificar la vista para quedarme solo con ciertos, mm, filas que me de los cuales, ciertas filas de las cuales me interesan sus valores. Entonces, vamos a decir que en el caso de provincia, ahora mismo solamente me interesa analizar los datos de Tarragona. Le Voy a aceptar y me quedo solamente con los datos de Tarragona. ¿Cómo lo he hecho? Pues lo único que he tenido que hacer es activar la opción de filtro, con lo cual me ha aparecido la flecha en cada uno de los nombres de la columna. Pincho en la flecha, en este caso de provincia, que es el que me interesa, y en el desplegable me va a salir todos los valores que tiene esta columna de provincia, en este caso de Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona. He desmarcado los valores que no me interesan, me voy con Tarragona, le doy a aceptar y me visualiza solamente aquellas filas que contienen este valor en la provincia, no significa que se hayan borrado las demás filas, significa solamente que me está visualizando unos datos que me interesan en concreto y quiero simplificarlo, esa visión puesto que tengo muchísimos datos ¿vale? en este caso es verdad que son pocas filas, pero pensemos esto en grandes hojas de cálculo a su vez a lo mejor quiero de las ventas producidas en Tarragona, a lo mejor quiero ver solamente eh, la tipología de operación venta no quiero ver los alquileres o, o, o, no quiero ver los alquileres por tanto ahora me vengo aquí operación y repito en este caso solamente quiero ver eh, pues las ventas vamos a decir aceptar entonces el sistema solamente me visualiza los casos de las provincias las ventas de la provincia de tarragona y la operación de, de venta para deshacer le voy a seleccionar todo y en provincia de nuevo le voy a seleccionar todo ¿Puedo hacer esto en una columna que tiene valores numéricos muy variados como puede ser el de la superficie? Pues sí, también puede ser interesante. Y vamos a ver un ejemplo. Hago el desplegable. Y claro, aquí son todo, todos los valores. No tiene sentido marcar solamente dos o tres porque no, no, no es muy operativo. ¿no? Voy a marcar estos tres, aceptar, o estos dos, aceptar. Me veo con, con los que cumplen estos valores. Vale, pero seguramente esto no sea muy operativo es más operativo que es más práctico y nos lo no permite el sistema decir que me filtre por filtros de número es igual no es igual mayor que menor que menor que menor o igual entre 10 mejores etcétera vamos a decir por ejemplo que me visualice solamente los valores de esta columna de superficie cuyos valores se encuentren en 3 eh, 200 y 500, vamos a decir, lo voy a aceptar y vemos que efectivamente me muestra aquellas filas cuyo rango de valores en la superficie está en el intervalo que le hemos dado entre 200 y 500. Entonces, esto seguramente sí que sea mucho más práctico que en el caso de valores ir marcando uno a uno. ¿vale? En el caso de valores muy variados, en el caso de, eh, de tipo num, donde tenemos un vamos a deshacer esto, seleccionar todo, aceptar. En este caso, donde al final tengo 7 siete opciones distintas numéricas, pues aquí si sí tiene sentido pues decir, oye, quiero ver solamente los de tipo 7 y 1 ¿vale? porque hay una variación pequeña, pero otro ejemplo sería el caso de, del precio, ¿no? lo mismo que, que el caso de la superficie bien, esto sería la opción de, de los filtros si vuelvo a puser aquí filtro, se deshace y vuelve a la, a la vista original, bien, la opción de ordenar que la tenemos aquí al lado también Estar muy práctico. Yo cojo el rango que, que, que deseo ordenar, puso esta opción y el sistema me pregunta: pues a través de qué columna quiero ordenar aquí arriba a la derecha, tengo una opción en la ventana para indicar que esta, este conjunto de datos tiene encabezado o no. Vamos a decir que tiene encabezado y quiero ordenar en este caso, pues por tipo de operación, bueno, mejor que por tipo de operación, por provincia. Valor de la celda y de la a, a la z alfabéticamente. Le a aceptar y vemos que me ordena cada fila en base al orden alfabético del nombre de su provincia. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, en Girona hay varios valores: 1, 2, 3, 4, 5, 6. hay unos cuantos. Pues yo puedo ordenar en, como primer criterio por eh, provincia, pero en segundo criterio, cuando coincide la provincia, pues puedo ordenar por. Eh, otro, otro criterio distinto, pues en este caso vamos a hacer, vamos a decir que sea por la superficie. En este caso superficie, al hacer un valor numérico, automáticamente aquí el valor se ha cambiado, en vez de que sea por la opción de orden, ya me sale de menor a mayor, de mayor a menor o personalizado. En este caso voy a decir mayor a menor. ¿Qué va a ser esto? Le voy a dar a aceptar, pues que primero, como hemos dicho, se ordene por provincia, y que cuando coincide la provincia, en este caso Barcelona, se ordene por superficie de mayor a menor. Aquí estamos viendo los 300, 283, 148. En el caso de Girona, que se ve más fácilmente, lo mismo. 285, 235, tu, tu, tu, tu. Y así sucesivamente. Podemos establecer tantos criterios como eh, columnas tengamos. Estamos haciendo esto seleccionando todo el rango de valores. A mí, en un momento dado, me puede interesar ordenar solamente por una columna específica. En este caso, pues a lo mejor, esta columna que simplemente la tenía como referencia, ¿vale? como ID, como te, para tener un orden. Pues a lo mejor esta sí que me interesa ordenarla ahora de forma individual, sí, si, sin, sin mantener la relación con el resto de datos. Pues para ello, lo que hago es que selecciono solamente este rango, le doy a ordenar. Me pregunta si estoy seguro de que quiero solamente trabajar con este rango o que quiero ampliarlo. Le digo que estoy seguro, quiero mantener esta selección ordenar y ahora volvemos a la ventana que hemos visto le digo que en este caso no tengo encabezados puesto que no lo, no lo seleccioné ¿vale? el rango que elegí fue desde la casilla desde la celda 2 y pues la columna a y quiero que me lo ordene de menor a mayor lo de aceptar y ahora vuelvo a tener esta columna ordenada de forma independiente de forma que ya sí que tenga relación puesto que este es verdaderamente el orden que me interesa tener para los datos entonces, estas serán las opciones de filtro y de orden. Ya que estamos eh, viendo estas esta opciones de, de datos, vamos a aprovechar y ver también la opción de quitar duplicados que tenemos aquí, en el grupo de herramientas de datos. Es muy práctico también porque eh, se puede dar la situación de que nos interese de forma automática quitar eh, filas o celdas concretas que están, que están duplicadas respecto al resto de valores. Vamos a decir que estos datos fueron mal tipeados, y hay algunas filas que están duplicadas. Vamos a duplicar. Están duplicadas completamente. Estamos viendo aquí que son los valores completos. Esta de aquí está duplicada completamente y esta de aquí está duplicada completamente. Pues en vez de tener que revisarlo manualmente y detectar cuáles son las que están duplicadas, puedo seleccionar el rango, quitar duplicados, mantengo todas las columnas seleccionadas. Bueno, voy a decir que tienen encabezados para que sea más fácil identificar el de las columnas. Las mantengo todas porque vale, quiero que tenga en cuenta que todos los datos estén duplicados, le doy a aceptar y el sistema me dice que ha encontrado dos valores duplicados y los ha quitado, de tal forma que al final ahora mismo quedan 20 valores. Vale, el sistema se ha dado cuenta que habían dos filas exactamente igual. Puedo hacer lo mismo, quitar duplicados, pero voy a indicar que de nuevo tengo eh, los encabezados para que sea más fácil identificarlo, pero quiero que me quite, en este caso, eh, que solamente tenga en cuenta, voy a anular la selección el caso de que se repita el valor en provincia le voy a dar a aceptar y me ha eliminado todas las filas donde aparecía repetida la provincia es decir, ha dejado al final solo la primera provincia de Barcelona o sea, solo la primera fila donde aparecía Barcelona la primera fila donde aparecía Girona la primera fila donde aparecía Lleida la primera fila donde aparecía Tarragona esto es porque tenía todo el rango seleccionado voy a deshacer este cambio y ahora por último vamos a ver si quisiese solamente quitar los duplicados de este rango en concreto. ¿Vale? Por tanto, va a respetar el resto de la fila. Por la razón que sea, queremos mantener, limpiar esta, este rango, esta columna, y dejar solamente cada uno de estos valores que aparezca solamente la primera vez. Pues, selecciono este rango, vuelvo a quitar duplicados, le digo que estoy seguro y quiero mantener, con esta selección, quitar duplicados, en este caso solamente tengo efectivamente esta columna, le doy a aceptar y aquí está. Me ha quitado el resto de valores duplicados y me ha mantenido solamente Barcelona, Llorana, Lleida y Tarragona. Entonces, dependiendo de cómo estemos trabajando con los datos o la tipología de datos, pues nos puede ser interesante quitar los duplicados de un rango o quitar los duplicados de, eh, de, toda, de toda la tabla con la que estemos trabajando.